Wilby Ramona Jiménez, directora de la Escuela Ana Emilia Abigail Mejía, en este municipio de San Francisco de Macorís, manifestó que el hedor que expiden las aguas residuales de la cañada cercana al centro, los mantiene preocupados, ya que afecta a los estudiantes y profesores del mismo. Esta es una situación que está afectando grandemente a la población estudiantil. Ya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 Es, es, constante, es, mal olor, es, más... es a diario, a diario el mal olor. Los niños se me van en vómito, muchas veces ten, tienen diarrea, fiebre y son muchas situaciones que se nos están presentando aquí en la comunidad educativa. La les ha Demasiado, grandemente. Lamentablemente eso es así, es eh, lástima que no tenemos nadie quien nos pueda amparar. Aquí están los estudiantes que pueden eh, decirle también que, en qué ellos se sienten afectados. Asegura que a pesar de los numerosos llamados, las autoridades locales a la fecha no han presentado una solución. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.